Tú eres con cajollitos co de vida, vida, vida, vida, vida, vida mía. Mírame frente a frente, no mira la gente, mira mi mente. Hey, ¿Dónde está? Detrás de mi frente, y concéntrate. Y mira mi tercer ojo que solo se abre para. La que se toda mi fantasía, la que ilumina cada día, mi cogollito de vida, tú eres mi cogollito de vida, la que se relea toda mi fantasía, la que ilumina cada día, mi cogollito de vida. Tú eres mi cogollito de vida y nada más. Tú eres la que me inspira y me da.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 Hace pum, mi cerebro no suena Mis instintos se mueven a una misma dirección Eres tú, nena yeah. Contigo viajó a las estrellas Cogollito de vida cogollito de vida Cogollito de vida cogollito de vida cogollito de, de vida Yo te doy mi vida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 Vamos una buena vida a plantar. Vamos una buena vida a plantar. Vamos una buena vida a plantar. Juntos, todo tú y yo. yo Y hoy tu cocolito de mi vida. Un de vida. Oh, you're my love. Bending the rasta down, yeah. Oh my baby, oh my baby, I bring que yo, yo, camino de ella, de una canción de amor Que yeah, duele una flor, cada pétalo es un amor Mi cogollito de vida Ay, Mi cogollito de vida